Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia. Un programa creado para ti, para que puedas encontrar esa luz, ese ser sabio, ese ser que sí sabe, ese guía, esa energía que a diario alimenta a nuestro ser para poder continuar, para poder sostenernos en esta existencia. Te doy la bienvenida a este programa. Estamos iniciando, arrancando este programa. Gracias por acompañarme, gracias por estar presente. Gracias por estar al pendiente de este programa. Y déjenme ponerlo por acá para poder estarlos viendo. Bienvenidas, chicas, bienvenidos, chicos, gracias. Eh, les recuerdo, mi nombre es Margarita Mercado, saludándolos desde la Ciudad de México. Eh, aquí les doy la bienvenida a este programa. Y bueno, pues por ahí ya les había anunciado que vamos a estar hablando sobre el estrés espiritual. Eh, es, es un tema que que bueno, pues por ahí... Eh Salió dentro de, de las sesiones, eh, empecé a notar eh, pues ciertas situaciones que me llevaron a hacer esta, esta reflexión y, y poder eh, compartir un poco eh, de lo que nos pasa a todos, un poco de lo que eh, normalmente nos estamos juzgando y estamos tratando de, de hacer las cosas desde de, de un punto eh, que nos causa estrés, que, que nos, nos hace sentir eh, un tanto confundidos. Es, es un poco eh, más confuso y pues vamos a tratar de hacer esta eh, conexión eh, y poder internalizar un poco con, con esto. Déjenme, voy a compartir esto en, en nuestro grupo de WhatsApp. Déjenme por acá voy porque... Eh, no lo había compartido. Mientras tanto, díganme cómo están, desde qué ciudad me están escuchando. Eh, cómo les va? Ya mañana es eh, luna llena. Cómo se les está moviendo todo? Déjenme ir, voy por acá. A ver, ya está, ya compartimos por aquí. Gracias, bienvenidas y bienvenidos a Luz Estrada, Gaby Flores, Dinora, este, Dinora Caudillo, eh, Princes Nena. Por favor, sígueme regalando corazones para que eh, toda la el reel de Facebook pueda activar y que a más personas les llegue que ya estamos en vivo, que ya estamos al aire, así que eh, por favor eh, regálenme esos eh, corazones para que, bueno, pues suba, el, suba, suba, suba. <ríe> Eh, los conectados en el en vivo aquí conmigo y acompañándome y bueno pues te recuerdo mis redes sociales Margarita en Mercado en eh, Facebook en Instagram y en Youtube el canal eh, que va creciendo nuestra comunidad eh, de verdad va creciendo cada día yo lo noto en, en cómo eh, las estadísticas de Facebook me muestran que ahí vamos creciendo también el grupo de angelología que ya creció les recuerdo que todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una cita con nuestras meditaciones y van a ser aquí a través de almas en conciencia, así que eh, si tú quieres participar es totalmente gratuito, solamente es esperar el live que inicia a partir de las 7 de la tarde y bueno pues estar listo, dispuesto a poder recibir la conciencia y la energía de los ángeles. Y bueno pues como ya les había estado eh, anticipando en este tema, vamos a Hablar un poquito eh, sobre el estrés espiritual y a qué me estoy refiriendo con decirles estrés espiritual. Pues el estrés es eh, el conjunto de, de muchas eh, emociones, no eh, sobre... Eh, saturadas, eh, el, el poder estar como pensando constantemente y dándole vueltas y eh, no salir verdad de la cabeza y, y de las emociones y empezamos a sentir la tensión en el cuerpo y empezamos a saturarnos de, de pensamientos, de preguntas, de eh, buscar y buscar y buscar eh, la solución y que finalmente es como ir dando una, una vuelta en, en este círculo y pues no encontrar esa paz y Seguirnos cuestionando y ahora enfocarlo a la parte espiritual, pues es como el sobrepasar eh, la solución, el, el sobre... Eh, sentirte sobresaturado en tus pensamientos, es un exceso de pensamientos, es un exceso de emoción y que bueno pues obviamente ese exceso lo lleva a tu cuerpo a saturarse, lo lleva a tu cuerpo a sentirse mal, a sentirse constipado, a, a sentir como la carga eh, de los hombros y bueno muchas otras cosas que nos pasan inclusive hasta en el estómago, la falta de sueño, eh, muchas eh, irritabilidad también eh, nos van eh, surgiendo a través de esto, que es eh, esa parte pues física que podemos ir identificando en nuestro cuerpo y que eh, pues se da ¿no? por este exceso de, de pensamiento y un, una sobresaturación de nuestro ser. Pero en cuestión de espiritualidad, en cuestión de, de por qué o cómo es que llegamos a ese punto, es eh, parte de algo muy... Eh, Básico Para todos los que ya están como adentrados en estos temas, están buscando eh, siempre ese camino amoroso, ese camino compasivo, el, el que puedan eh, ir mejorando en sus temas de vida, ir mejorando en la parte eh, de salud, en la parte amorosa, en la parte financiera, eh, cualquier tema eh, o conflicto que se presente en mi vida y si yo estoy ya metida en estos temas de espiritualidad, estoy tratando de resolverlo a través de esta mirada amorosa y compasiva y estoy tratando de buscar eh, la manera de irme adentrando cada vez más, ir conociendo diferentes temas, diferentes técnicas, diferentes herramientas, diferentes filosofías eh, y bueno, seguir aprendiendo para poder ir mejorando eh, de manera interior y poder in ir encontrando esa paz eh, tan prometida que, que eh, dicen o dan muchos eh, pensadores, que, que dan muchas técnicas, muchas herramientas y que eventualmente podemos encontrar esa paz y, y la vivimos, la experimentamos, pero a veces es como una paz Corta Es una paz eh, que se va haciendo, pero es muy ligera y tal vez yo quisiera sentirla eh, más años, más tiempo de vida, pero finalmente las situaciones exteriores detonan nuevamente ese desequilibrio. Y entonces... Eh, Vuelvo otra vez no a buscar otra herramienta, vuelvo a buscar a otro maestro, vuelvo a buscar a una sanadora, un angelólogo, este, alguien que lea el tarot, empiezo a buscar herramientas que, que me puedan funcionar para ese tema de vida eh, busco constelaciones días de esterilización este técnicas espirituales de runas chamanismo este y todas todas todas todas este las que pudiéramos estar eh, constantemente buscando buscando buscando buscando y bueno en esa trayectoria de búsqueda y de todas las situaciones que voy viviendo en mi vida y que a veces vemos un cambio y a veces no es tan tangible ese cambio. Puedo comenzar a estresarme espiritualmente y puedo comenzar a sentir... Que no está funcionando esa técnica, no está funcionando esa herramienta, tal vez la persona que ocupé no era la correcta o la indicada para ese momento o el curso eh, al que elegí entrar eh, no me está dando la respuesta que yo estaba buscando, entré con cierto pensamiento y finalmente eh, no estoy encontrando lo que yo deseaba o quería o esperaba encontrar y eh, van surgiendo muchas ideas y nos llegamos a frustrar, nos llegamos a enojar, nos llegamos a poner tristes, nos llegamos a, a, este, a estresar, llegamos a ese punto de estrés y que a veces hasta decimos, esto no funciona, quiero votarlo, quiero dejar todo atrás, eh, ya no quiero saber nada de esto. Y... Y muchos eh, sentimientos que, que van surgiendo y van naciendo a través de esta, eh, de, de estas cosas que, que no nos están funcionando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> la pregunta es aquí, ¿por qué? Porque eso, eso es como del ego y eso es, eso es la que siempre eh, quiere la mente y el ego, siempre quieren respuesta y siempre quieren que, que uno eh, trate de de decir, ¿no? Y, y de hacer todas las cosas y que pues finalmente nos surja, no se dé, que estemos por ahí eh, tratando de hacer algo diferente y pues no se da, ¿no? Entonces seguimos acumulando este estrés y luego después eh, elegimos entrar a meditaciones y elegimos otras cosas y bueno, siempre hay muchas rutas y muchos mapas para poderlo hacer. Pero hay que tomar en cuenta algo. Y esto es bien importante y bien básico para que tú puedas eh, mejorar realmente y puedas sentir ese cambio y salir de ese estrés. Y el primero que te diría que es importante es en tu búsqueda espiritual, en tu búsqueda de mejorar como persona, en tu búsqueda de ser mejor en la vida, en la Tierra, eh, tienes que tomar en cuenta que ese querer acelerar tu proceso espiritual, ese querer eh, que las cosas mejoren ya, que las, las cosas mejoren en este instante, en este segundo, en este momento, eh, caemos en ese estrés y quién creen que está controlando todo eso y quién creen que está haciendo que nosotros nos sintamos de esa forma y que sintamos que no hay avance, que hay frustración, que hay enojo y que hay tristeza y que finalmente nada de lo que yo estoy haciendo está funcionando para mejorar en las áreas de vida que yo deseo. El control y el juzgarme. Si yo estoy tratando de controlar que con esto voy a mejorar, que eh, debo excederme en buscar terapia tras terapia tras terapia, en juzgarme como incorrecta, incorrecto para la vida y decir eh, pues no funciono, eh, esto en la vida no es para mí y entonces eh, no encuentro, comienzo a taparme inclusive hasta energéticamente y me compro un punto de vista que no me permite salir de esa situación porque el ego es, eh, es el que está controlando esta situación espiritual. Es quien está eh, queriendo meterse en nosotros para eh, creer y hacernos creer que estamos mal, que somos erróneos, que, que algo, hay algo mal en nosotros y que a muchos otros les pudo haber servido esa técnica y por qué a mí no me sirve, entonces yo estoy mal, porque si a los demás sí les funcionó, porque a mí no me debe de funcionar. Y caemos en esa frustración, caemos en ese enojo, caemos eh, en todas esos, esas emociones que, que van fluyendo y entonces no nada más es la terapia, el curso, sino que también me estoy metiendo todavía en otro estrés más profundo, es decir, nada me funciona, nada de lo que estoy haciendo es suficiente y, y estamos, ¿no? O sea, en este sentido vamos cayendo así como de estrés sobre estrés sobre estrés y estrés y vamos echándole más piedritas a nuestro costal y, y caemos en esa frustración de decir bueno pues es que nada de estas técnicas espirituales funcionan y entonces tal vez regreso a lo básico, tal vez regreso a, a no hacer nada y eh, aquí es momento de parar, es momento de que te des cuenta, es momento en que caigas en la conciencia de saber que si sí sabes, de darte cuenta que Tal vez también es un tiempo de aceptación. Tal vez es un tiempo en que no hay que hacer nada. Solamente es vivir la tristeza, solamente es vivir el enojo, la frustración, la molestia, vivir la incomodidad y eh, dejarte de juzgar, dejarte de juzgar como incorrecto. Eh, te recuerdo que para la visión amorosa, la visión eh, más iluminadora de nuestro ser y nuestra conciencia es que somos puro amor y que esta visión el ego no nos la permite ver, el ego nos juzga como incorrectos, insuficientes, eh, nunca nada para el ego va a ser suficiente, eh, siempre va a mostrar esa exigencia de cambio, de querer las cosas ya rápido y eh, a quién le estás haciendo caso. ¿A quién le estás haciendo caso cuando tomas la terapia, la sanación, el cambio? ¿Estás dejándote guiar por tu ego y que tu ego dicte cuánto avance espiritual has tenido y cuánto retraso o retroceso has tenido? Porque si estás dejando que el ego trate de juzgar lo que estás haciendo, entonces muy probablemente sigas viviendo en esa frustración, en ese enojo, en ese estrés. Y es tiempo de parar y es tiempo de que tú te des cuenta que eso que juzgas el día de hoy como incorrecto o correcto en tu vida, es muy probable que en un futuro cambie tu idea, cambie tu parecer, cambie tu sentir y es perfectamente natural. Y que en el proceso de vida se te van a ir presentando situaciones, se te van a ir presentando eh, personas, eh, situaciones amorosas, situaciones de salud, situaciones profesionales, situaciones financieras, que sí van a obedecer a que tú requieras hacer un cambio. Y eso es perfectamente natural. Y no es que tú lo estés provocando, porque muchas veces eh, tenemos esa sed espiritual, ¿no? Es decir, ah, pues ahora voy a hacer el ritual de esto, voy a hacer el ritual del otro y no sé qué, y que la luna llena y la meditación y el cambio, el curso, la, la, y entonces saturas también tu ser, saturas de sanaciones, de terapias, de, de corrientes filosóficas, de, de pensamientos y vas saturando todo, eh, tu sistema. Y aquí es eh, importante que te des cuenta que eh, no por mucho este querer hacer y meterle más presión a mejorar y cambiar, va a suceder algo en tu vida, no necesariamente. No quiero decir que llegar al, al punto de conformismo, pero tampoco quiero que llegues al otro extremo, que es eh, saturarte con eh, demasiada información, con saturarte con demasiados pensamientos, que finalmente de nada sirve tener tanta información, ¿sí? en tu vida no lo estás aplicando, si en tu vida no lo estás ejercitando. Eh, recordemos que la espiritualidad es una práctica que se tiene que estar llevando eh, día con día con las vivencias, con, con el que tú estás sintiendo, con lo que tú estás viviendo y que el querer que todo se dé tan rápido y y todo pues también se debe a que en este mundo nos han enseñado que todo tiene que ser rápido. El, la comida rápida, este, los medios de comunicación rápidos, el, el tener la información este, en una sola mano, ¿no? Porque pues, ahora con el celular todo es rápido y todo ahí lo podemos tener. Y nos han enseñado que todo debe de ser desde esa forma. Y entonces eh, en esta cambio y ola de espiritualidad que ha estado viniendo y que ahora se ve cada vez más fuerte y más eh, continua con eh, a la llegada de, de no sé de los 70s 80s como que y ahorita de los 2000s fue acelerándose cada vez más y que eh, Quieren que con esta técnica es súper rápido y con esta técnica es más fácil y con esta técnica no tienes que pensar nada, solo es sentir. Entonces vamos dejando a un lado el poder ir integrando todas nuestras, nuestras piezas internas, el poder eh, aceptar, el poder reconocer, el poder transformar. Eh, a lo largo de, de este camino en el que pues, he ido aprendiendo a prueba y error, eh, siento que es mucho de ir descubriendo nuestros miedos más profundos, irlos observando, ir dándonos cuenta que al sacar ese trapito sucio es muy probable que venga amarrado de otro trapito y entonces al jalar ese hilo se siga jalando otro más y otro más y otro más. Pero tampoco es de que lo tengas que sanar ya ahorita, ahora y en este momento y entonces limpia y limpia tu árbol genealógico y, y limpia este, tu ser y tus siete cuerpos y limpia esto y limpia lo otro y, y aquí y allá y entonces caemos, caemos en ese ciclo vicioso de, de seguir una y otra vez este, y somos como como esos este, burritos que les amarran la zanahoria en las caricaturas y que va tratando siempre de quererla alcanzar y nunca alcanza nada. Y así nos la vivimos, así nos la pasamos, este, queriendo eh, ser más espirituales y en realidad lo que sucede es que ya somos espirituales. Nacimos espirituales, venimos de la espiritualidad, somos amor, somos conciencia. ¿Pero qué es lo que no me está permitiendo observarme como un ser perfecto? ¿Qué es lo que no me está permitiendo observarme como esa majestuosidad de creación que hizo Dios? Es precisamente ese punto, el ego, el control, el juicio, el miedo a no ser suficiente, la autoexigencia, el, el sacrificarme por una familia que no es tan consciente como, como debería de ser para podernos ayudar todos. ¿Y quién dijo que era ahorita? ¿Y quién dijo cuándo? ¿Y la fecha? ¿Y el momento? ¿Y, y querer controlar? ¿Y, y todo, caemos en ese sufrimiento. Por favor, déjame en los comentarios y veme diciendo si a ti te checa este tema, porque a mí también me ha checado y, y hemos caído en ese ciclo vicioso de... Cursos, terapias, inclusive este en, en mis deseos es como poder ir a la India para poder hacer esa transformación y buscar ese gurú que va a poder tocarme la cabeza y con su bendición poderme transformar y buscar ese camino. Por favor, venme escribiendo por ahí para poder leer tus comentarios y este, a ver tú qué opinas de este tema y cómo te vas sintiendo tú con esto. Y dice Beatriz, dice buenas tardes, a mí se me está moviendo este, y estoy muy cambiante. Bueno, pues sí, por ahí hay muchos cambios. Lisa Gar dice hola Maggie, buen día. Alejandra Garza desde Monterrey. Dice hay mucho movimiento, pero todo bien. Dinora Caudillo dice saludos. Claudia Reyes, gracias por compartir, Gaby, hola, bella, Luz Estrada, buenas tardes, bienvenidas, chicas, Loli Mendoza, este, Princes Nena, ¿qué tal? Buenos días, dice, dice, Ilse Licona, dice, estoy justamente en esa etapa, dice, Marce, FB, dice, ay, sí, Maggie, me supercheca. checa, eso del eh, cursitis y tratar de encontrar respuestas cuando esas ya están en nuestro interior, sí, y y lo noté mucho en, en terapias porque es como quiero mejorar y quiero estar mejor y, y esa exigencia que nos damos y entonces es también el de saturarnos tanto que no podemos ni siquiera comprender lo que estamos viviendo en este momento. Y nos aventuramos porque depositamos todas nuestras expectativas en el futuro de que con esto voy a estar mejor y con esto voy a mejorar y con esto voy a ser muy feliz y con esto eh, voy a tener paz y con esto eh, voy a mejorar en el amor y voy a encontrar el amor de mi vida y mi alma gemela y entonces vamos a ser felices por siempre y con este ritual de, del dinero voy a ser millonaria y con este ritual voy a, este, a mejorar con la familia y entonces estamos constantemente depositando demasiadas, un exceso de expectativas de, de todo para creer que con eso voy a estar mejor. Y esa es una falsa entrada del ego, esa es una falsa puerta que nos brinda el ego para hacernos creer que eso nos va a dar mejoría y que con eso vamos a tener un gran salto espiritual y vamos a ser iluminados y vamos a tener una conciencia pura y perfecta cuando en realidad lo que te pide la conciencia, lo que te pide el ser es tranquila, eres perfecta, eres perfecto, reconocete desde ahí, no habría nada que Dios quisiera cambiar en ti. Porque si Dios te observara erróneo, entonces Dios también sería equivocado. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, que en realidad no hay que hacer nada. Y ese no hacer nada no significa conformarse, pero sí significa una gran cantidad de aceptación y de saber que no estás equivocado y que muchas de las cosas que tal vez sientes se deben al control. Se deben a tus juicios, se deben a que constantemente estás queriendo buscar esa mejora y esa oportunidad de que tu vida cambie y no cambia y que eh, quieres que todo se transforme y no es así y, y pasa y pasa y este y debemos de relajarnos y yo este no puedo decirlo aquí pero siempre les digo relájense un ch y en México es una palabra entonces creo que es muy conocida por ahí en la latinoamérica pero es así como relájense un de verdad o sea un friego <risa> eh, somos bien estresados eh, también en este tema y, y nos queremos volver así como que, ay, este, la paz interior y a todos mirarlos con amor y a todos enviarles la bendición y sentirnos esa felicidad y entonces cuando yo me levanto, Enojado, frustrado, molesto, eh, me enojó con el vecino, me enojó con la vecina, me enojó con, con mi grupo de amigos, de amigas. Entonces yo digo, ¿cómo puedo ser eso si se supone que ya estoy entrando en este camino y me vuelvo a juzgar como incorrecta, como, como no lo suficiente buena para poder estar en el camino de la iluminación y en este proceso? y también volvemos a caer en ese estrés de decir, ay, no, no puede ser, otra vez volví a hacer lo mismo y otra vez estoy eh, cayendo en este ciclo y estos miedos y esta inseguridad, cómo siendo yo quien soy, me voy a permitir esto, cómo siendo yo quien soy, me voy a permitir equivocarme, com cometer errores. Eh, si se supone que estoy en el camino de la perfección y, y de ser mejor y de que todo tiene que ir perfecto y en sincronía del universo y que, que estoy haciendo mal y que hay mal en mí para que eh, no se me dé esto, para que no se me dé la salud, para que no se me dé el amor, para que no se me dé el dinero. Y si yo te dijera que es nuevamente esa parte de tener miedo a reconocer quién soy a reconocerme como un hijo, una hija bien amada de Dios y que lo único que nos pide la divinidad es reconocete, reconoce que vienes de mí, reconoce que tu mente es mi mente, reconoce que debes de obedecer a una sola ley que es la ley del amor, el amor incondicional de amarte con tu ego, amarte con lo que hoy juzgas incorrecto, amarte con todo el miedo que tienes y abrazarte de él, porque mientras más vayas reconociendo que eso existe en tu vida, mayor aceptación vas a tener y el poderlo abrazar te va, le va a llevar luz a esa oscuridad, porque si hay esa parte de ti en querer controlar querer negar que existe esa parte de ti, querer omitirla o ignorarla, evitarla, de nada va a funcionar. Es como meter toda la basura abajo del tapete y seguir siguiendo eh, las luces, el amor, pero no estamos viendo todo el trabajo que hay ahí y que tampoco es ya. Ahora, hazlo, si no, este, mira, ella, tu amiga, tu mejor amiga ya avanzó, o sea, ella ya le cambió toda la vida, ella ya está en otra etapa, este, en otro nivel de conciencia y tú te estás quedando atrás, estás de lo peor, ¿no? Entonces, ahí está ese punto, o sea, cuántas veces también estamos comparando nuestro camino espiritual con el de otra persona, y estamos eh, comparándonos y nos frustramos porque decimos porque a ella sí le funciona el ritual y a mí no porque ella ya tiene su alma gemela y yo no qué pasa qué estoy haciendo mal y ahí está el punto ahí está la respuesta déjenme ver eh, eh, eh, déjenme leer aquí sus comentarios a ver qué me están diciendo por acá este eh, Dice Espíndola Río, dice, sí, yo lo he rock and rollado un montón y ahorita estoy peor que nunca. Te mando un abrazo y chócalas porque también hay momentos de mí en que entra en crisis y, y empieza a buscar todos los este, miles de cosas al mundo y llega un momento en donde la misma vida te siente y te dice, a ver espérate, ya no tomes nada, ya no te pongas nada, este, ya no te, no le muevas, vívelo, acéptalo, ahorita vamos a hablar de otra cosita más que, que me parece importante, eh, dice Hernández Blanc, dice yo voy contigo a la India, <risas> Sí, vámonos. <ríe> Allí hay que organizar el tour. Este, Alejandra Garza dice, yo también estuve en una búsqueda incesante, sin embargo, siento que ya llegué al encuentro de las respuestas. Ay, qué de hecho, qué de hecho. Te mando un abrazo y me da mucho gusto. Dice, Arnalas dice, nos mandaron acá a aprender a ser humanos. Disfrutemos el camino. Así es. Dice, Ana Paty Gasca dice, gracias. Justamente estoy eh, pasando por eso. Y sí, de verdad, o sea, todos pasamos por, por este camino y, y estamos eh, constantemente en esa set de aprender, aprender, aprender, y que de nada nos sirve ser esa biblioteca espiritual de decir, ah, yo conozco esa técnica, o oh, yo he tomado ese curso, o oh, sí, yo he ido con este maestro, o oh, yo he ido con tal gurú, o oh, yo he visto todos los videos y ha habido por haber, pero ¿cuánto de eso practicas? ¿Cuánto de eso llevas... Eh, Siendo ese ejemplo o tratando de conducirte hacia eso y la espiritualidad, la espiritualidad es una conciencia de práctica de lo que vienes viviendo y eso debe de ser aplicable a tu vida y que de nada te sirve hacer el ritual si después sales y entonces empiezas a decir todo lo contrario empiezas a decir todo lo opuesto porque entonces reviertes a lo mejor el proceso energético por el cual eh, se estaba como abriendo ese, ese lugar, ese espacio, esa conciencia, esa dimensión para ti y es mucho de observación, de, de observarte de caer en tu realidad de ser brutalmente honesta honesto contigo mismo y que seas consciente de que pues hay mucho miedo y hay una mezcla interior, eh, imagínense así como un batido ¿no? <ríe> de muchas cosas y que le echamos este, un montón de, de todo y, y a veces eso mismo no nos permite ver claramente eh, el camino, lo que requerimos. Y esa respuesta solo la tienes tú. Eh, requieres silencio, requieres apoyo, requieres el que alguien hablarlo con alguien más o, o requieres eh, acostarte y no hacer nada porque muchas veces ese control nos lleva a, a querer eh, hacer más y más y más y buscarle y moverle y levantar piedras y, y subir la montaña y hacer 20 horas de meditación ayuno este cambio de, de alimentación o sea y todo eso es del ego. Esta mosquita nos vino a visitar aquí. Eh, y es todo esto, es toda esta, esta parte de, de, de sede espiritual y estrés espiritual. Y Sé totalmente consciente de tus procesos, sé totalmente consciente eh, de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Toma conciencia. Eh, toma conciencia de hacia dónde te diriges, cómo te diriges y qué es lo que realmente deseas en tu vida, para tu vida y que nadie más va a venir a darte ese empujón al 100% porque digamos que el curso, la terapia, el maestro, el gurú eh, podrían ayudarte y lo demás lo tienes que hacer tú. Eh, lo demás tienes que avanzarlo tú, lo demás tú tienes que experimentar, vivir, transformar tú desde tu propia conciencia y que tampoco te estreses y te vayas a los extremos de creer que también tomamos como esa determinación de que esto nunca va a cambiar y al decir nunca estamos eh, dando las órdenes de que pues realmente eso no va a cambiar. Eh, al decir eh, siempre pasa lo mismo, estábamos diciendo que pues, finalmente eso, ¿no? siempre es lo mismo. Y observa eh, cuáles son esas frases que normalmente ocupas eh, para cuando estás viviendo un momento de estos. Son esas palabras que determinan y cierran eh, las posibilidades y que esas emociones normalmente son temporales y que todo va a pasar y que todo va a transformar y que todo tiene un tiempo y que todo tiene eh, una caducidad en esta vida porque finalmente todo en este mundo es eh, tiene una caducidad y ese problema esa situación todo tiene eh, un momento y una razón de ser y date el permiso de vivirlo, date el permiso de eh, experimentarlo y tal vez necesitas escribir, tal vez necesites bailar, tal vez necesites eh, cantar, tal, no sé, pregúntatelo tú antes de acudir a algo, analiza la situación pero no desde juzgarte como un ser eh, desvalido que no tiene... Eh, la suficiente luz, la suficiente conciencia, porque pues, finalmente el, el ataque del ego eh, siempre nos va a mostrar esa cara y nos va a decir que eh, nada es suficiente y que debemos de vivir una vida de, de sufrimiento y de pues acomodarnos a lo que se nos está dando sin sentirnos bien. Dice... Martita, sí es muy cierto Maggie, esto lleva a estancarte pero cuando tomas un respiro te tranquilizas todo llega, para mí un parteaguas fue un curso de milagros que impartiste y una gran amiga me lo obsequió y se cambió mucho eh, mi perspectiva y eso era lo que necesitaba seguir, sí eh, un curso de milagros nos, nos transforma en ese sentido y y nos hace vivir la vida desde esta práctica amorosa y de saber que no somos incorrectos, de saber que no hay nada malo en nosotros y que el ego sí nos dice constantemente... Eh, que pues, no somos exitosos, que no, no logramos muchas cosas, que, que nos hace falta y nos vivimos comparando con los demás y su proceso espiritual es completamente diferente y entonces queremos copiarlo y queremos hacerlo como esa persona lo hizo porque como le resultó, pues también debería de resultarme a mí. Pero... No hay leyes escritas en ese sentido, solamente seguir tu intuición, es seguir tu camino, escuchar tu propia voz eh, en ese sentido. Y dice, Cris, ahorita escucho la grabación, dice, andaba trabajando en la oficina, ya extrañaba verte. Ok, te mando un beso y un abrazo. Eh, y dice, andaba bien egoica. Bueno, pues te va a convenir este programa, la verdad, porque está, está bien padre. Eh, y déjenme leer por acá más eh, comentarios. Ah, okay, estos ya son de, de estar compartiéndoles. Y pues sí, o sea, es, es todo esto que, que estamos nosotros eh, juzgándonos y que... Eh, Estamos buscando constantemente, estamos, somos esos buscadores espirituales que, que se meten terapia tras terapia, curso tras curso y, y no paramos y, y seguimos y seguimos y cuánto de eso estás aterrizando a tu vida, cuánto de eso estás aplicando en tu vida, ya compraste eh, 20 libros y de esos 20 libros eh, pues ya los leíste todos y ya te lo sabes, pero... ¿Realmente lo aplicas en tu vida? ¿Realmente hay una práctica para ti? Y, y esa práctica la haces y de pronto ya no funciona y entonces te frustras y crees que ya nada va a poder funcionar en tu vida y paras y te estresas. Porque va muy en función de eso y de darte cuenta que, que no todo en la vida eh, es estar como con esa sed de sanar, sanar, sanar, sanar, sanar, mover, cambiar, transformar, transformate, transformate pensamiento, transformate sentimientos y ya ahora quiero ese cambio, quiero ver esa transformación en mi vida y, este, y ser mejor y mejor y mejor y mejor. Y después nos perdemos, nos perdemos tanto, nos dejamos de escuchar, nos dejamos de entender, eh, nos perdemos en lo que realmente queríamos lograr y una cosa nos llevó a otra y esa otra nos llevó a otra y ya ni sabemos dónde andamos, ya no sabemos ni, ni qué es lo que realmente requeríamos y nos perdemos, nos perdemos en ese camino y es regresa al origen y el origen es aprenderte a escuchar, aprenderte a a darte cuenta que hay algo en ti, que es esa guía maravillosa, es esa luz de conciencia que está en tu interior y que esa es inamovible. O sea, no importa que el día de hoy no la escuches, mañana, pasado, tarde, noche, lo que sea, esa voz está ahí y no se va a ir y no se va a mover de lugar porque tú tomes otra decisión para tu entender equivocada. Es Descubrir que ahí está la respuesta, es descubrir que en tu interior siempre estuvo la respuesta y que mientras más puedas amar esas partes incongruentes de ti, mientras más puedas amar todo de ti, eh, más sencillo va a ser este camino, más liviano eh, va a ser. Eh, toda esta transformación y que es muy válido el, el querer parar en ciertos momentos, que es muy válido el ya no querer nada, que es muy válido alejarte del camino, que es muy válido el no querer eh, trabajar algo, aunque sepas que, que eso está ahí, aunque sepas que, que esa situación tal vez tuvieras que eh, moverla, transformarla, cambiarla. Pero tal vez no es tu momento, no es tu tiempo. Y eso también hay que aprenderlo a escuchar y es válido. Porque eh, hace poco platicaba con, con una amiga que decía, es que esto tienes que cambiarlo. Y yo le dije, sí, pero no ahorita. Y ella me dijo, pues tienes que hacerlo. Y yo dije, no, porque no quiero trabajarlo. Y es válido, es válido querer parar. Es válido... Eh, no quererlo hacerlo ahora y tal vez la vida te lleva al momento y al punto en donde sientes ese impulso de quererlo cambiar, pero sale desde tu interior, no porque alguien en tu exterior te esté diciendo, cámbialo ahora, mejora ahora, transformalo ahora. Lleva su tiempo y su momento el aprenderse a escuchar y aprender que las cosas tienen su ciclo. Y que no tienes que forzarte a querer cambiar todo en una sola sesión, porque también eso pasa. Queremos eh, ir con, con el, eh, ¿cómo le llaman? Como el eh, gurú que en una sola sesión nos arregle 30 años de problemas. <risas> que con una sesión de, de reiki una sesión de armonización de ángeles eh, se arregle toda nuestra vida que nos arregle todos los problemas y que con una sola sesión en nuestros registros akashicos quede cancelado, borrado todos los votos acuerdos, memorias eh, que nosotros tenemos y que ya, este, ya pasemos otra etapa evolutiva de nuestra vida y que, y que con el curso eh, ¿Sintamos que ya las cosas van a, van a poder eh, brillar desde otra óptica y hacer esa transformación y ese cambio? Yo no digo que no, yo no digo que, que eso no podría pasar, claro, por supuesto, eh, lo he vivido, pero no hasta el punto de llegar al estrés de quererlo hacer, porque entramos con esa intención y con esa expectativa ¿Y qué tal que si sueltas todas esas expectativas y juicios que tienes con respecto a esa sanación y simplemente la vives, vives la experiencia, y que tal vez entraste pensando que ibas a cambiar, mejorar algo, y por default cierto aspecto de tu vida se transformó, que llevó a otro cambio y que llevó a otra transformación que mejoró en otras áreas de tu vida? Porque, pues, el controlar es del ego. Y entonces el ego va a querer controlar que tú cambies y que tú hagas las cosas desde esa mirada. Y entonces caemos también en ese, en ese estrés de controlar. O sea que, que en esa sesión queremos trabajar solo eso y que yo quiero solamente obtener esto y que de esta sesión voy a obtener esa gran respuesta y esa gran sanación. ¿Y qué sucede? Cuando no obtienes eso? El ego te va a decir, no funciona, cámbialo, busca otra persona, no hay que recomendarla, no hay que decirlo. ¿Y si le bajas tantito? ¿Y si le bajas dos, tres, veinte rayitas a tu estrés? <ríe> ¿Y solo dejas que las cosas fluyan? ¿Y que... Dejes de controlar todo y que le digas a tu ego, bájale, o sea, como la playera, relax. <ríe> Siempre estamos en esa búsqueda y en el encontrar nuestra gran respuesta y el hilo, este, el principio del hilo de, de todo lo que estamos experimentando. Y pues no va por ahí. No va por ahí y me pareció importante platicarles este, este tema, esta, esta eh, reflexión para ustedes porque sé que muchos de ustedes están en ese camino de búsqueda, en ese camino de, de despertar espiritual, de ese este, gran llamado que fuimos todos este, hechos para, para este momento, para esta etapa evolutiva de la tierra y que pues nos comparamos, y el, la conclusión de, de mucho de esto es que eh, no controles, fluye, no te juzgues, ámate, sé compasivo, compasiva contigo misma, eh, contigo mismo, sé este, amoroso con todas las técnicas y herramientas y eh, libérate de todas las expectativas eh, que pudieras tener, eh, porque no mejor te abres a recibir y, y te observas desde, desde, esa, eh, desde esa técnica, desde esa herramienta y dice entonces hoy en la tarde no hay clase, dice Blanquita, <risa> no Blanca si <sí> hay clase, <risa> hay que seguir este, observando a ese, ese ego y seguirlo acomodando en el lugar correspondiente porque eh, el ego a través del curso de milagros pues ya se brincó este, la, la cerca y como cabra loca la traemos ahí brincando en la, en la mente alrededor y no nos está permitiendo ver con claridad lo que realmente somos y un curso de milagros nos da esa, esa magia de descubrir que, que no hay nada incorrecto en nosotros y que todo es amor. Y que el miedo es el único que nos está diciendo que siempre nos falta algo. Salvo que ya lo hayas entendido y demás, entonces, eh, Blanquita, pues sí, no hay clase. <ríe> Déjenme sus últimos comentarios, sus últimas reflexiones, qué les pareció este tema. Eh, si les pareció interesante, por favor, compártanlo, etiqueten a sus amigos, amigues, <ríe> y... Eh, Pónganlo ahí en los comentarios para todos los que están en el canal de YouTube, que ya sé que son varios, eh, por favor recuerden ponerle like, suscribirse al canal Margarita Mercado en YouTube y eh, al suscribirse también déjame tus comentarios ahí abajo en la descripción, siempre eh, leo los comentarios, les respondo. y Recuerda que también en la descripción vienen todas mis redes sociales por si quieres seguirme en alguna, Margarita Mercado, Almas en Conciencia. Eh, por favor, ahí escríbelo, ahí eh, vamos a estar eh, pues compartiendo todo esto. Y bueno, por acá déjenme ver, voy a dar lo, la última leída a sus comentarios y ya casi para despedirnos, ya, ya estamos en la recta final de esto. Y por acá Gracias por los corazones. Ya saben que este programa se hace de corazones y que eh, pues todos sus eh, comentarios y todo lo que ustedes son, pues es parte de mi parte de la esencia y gracias eh, por estar presentes. Gracias por eh, compartir y bueno, pues llegamos al final. Gracias, gracias. Nos estamos viendo mañana a las 7 de la noche para nuestra meditación en Almas en Conciencia. Y eh, también nos vemos. El, y es probable que el jueves no tenga lectura de oráculo y tarot. Hasta el siguiente jueves. Pero bueno, ya les estaré eh, avisando. Gracias eh, a todos y nos vemos hasta la próxima y como siempre deseo que un ángel te lleve bajo sus alas, te cuide, te ilumine, te proteja, te lleve eh, a, lo mejor, a la mejor versión de ti con paz, con paciencia, con compasión, con armonía y deseo que tu hogar esté plagado y lleno de ángeles. Eh, que llenen de armonía, de paz, de, de mucha conciencia, luz, amor en tu ser, en tu espacio. Gracias a todas, a todos, a todes y nos estamos viendo en la próxima. Bye, bye.